Che, salite. Dale, dale. Me pones tan nerviosa. No, dale, que estamos haciendo un buen trabajo. Voy a hacer cuando vos estés durmiendo. ¿Qué cosa? Las cosas. No. Me voy a despertar temprano. Y si querés, te lo haces vos. De, de corazón no le contestaste, ¿no? No, porque él eh, viste cómo aprovecha, vos le lo saludás.